Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo de lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de mayo al domingo 8 de mayo del año 2022. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Este, pues les puedo comentar que estoy viendo algunos documentales este, acerca de las invasiones que ha tenido Estados Unidos en América, en el continente americano, uh, porque me llama mucho la atención toda la violencia y todas las situaciones que han pasado diversos países, pues en realidad se debe hoy resultado, pues por esas intervenciones americanas y está sumamente interesante. Entonces bueno, empecemos con las cartas de Doreen Virtue, y a mí cualquier tipo de injusticia, bueno, me puede... Costar mucho trabajo y trato de ser muy objetivo cuando veo documentales, porque, pues, siempre hay este, influencias de diferentes intereses. Pero bueno, estoy aprendiendo mucho en este sentido. Uh, con la esperanza también de que ya pronto finalice la guerra en, en Ucrania, pero no pinta para ello. Y uh, pues me cuestiono también la crueldad del ser humano hacia sí mismo y pues <ríe> parece que no hubiera pasado el tiempo entre la primera y segunda guerra mundial el ser humano sigue siendo sumamente cruel y, este, y parece que no aprendemos de la historia y eso a veces me causa un conflicto desde el punto de vista espiritual porque digo bueno parece que no no hay un despertar de la conciencia, no hay realmente un crecimiento espiritual, lo cual, pues, este, es también injusto porque, pues, sí hemos habido este, personas que hemos estado trabajando con la luz, pero si veo los resultados también de la pandemia, pues el resultado debería haber sido que se hubiera unido la humanidad a favor de la salud y de la paz, ¿no? y pues no fue el resultado deseado muy bien <risa> vamos a empezar con la lectura esta es la carta adicional para todos nosotros muy en especial para quienes celebran años de una vez muchas felicidades y bendiciones y vuelvo a recalcar la misión de vida de todos nosotros cuando me preguntan cuál es mi visión de vida Es gozar la vida Yo lo que trato de hacer cuando el mundo externo A ver qué dice Verdad e, e integridad es lo que dice esta carta Pues ya ven, es, es, con eso es la carta con la que estamos navegando todo el año Pero bueno, este con lo de la pandemia, pues era para que nos uniéramos como humanidad. entonces yo lo que llego a hacer, o te recomiendo, cuando estas noticias tan atroces del mundo externo te lleguen, pues sí, te, este, son preocupantes hasta cierto grado, ¿no? O te lleguen a bajar la, la energía, te bajen la pila, te pongan triste, te preocupen, te den miedo, este, que cree, llegues a crear tu propio mundo bello, ¿no? Yo es a la conclusión a la que he llegado, creo mi mundo bello, tengo mis mascotas, tengo un pedacito de jardín, tengo mis plantitas y qué sé yo, me hago algo de comer que me agrada, este, veo tal vez una película que me agrada, este trabajo en algo que me agrada. Entonces, bueno, puedes crearte tu propio mundo bello. Y protegerte de esa manera un poquito de tanta negatividad y tanta violencia este, que vive el mundo, ¿no? Eh, y dentro de esta pequeña cápsula de seguridad, de bienestar, de este, pues puedes seguir brillando con tu propia luz, ¿no? Y como en mi caso, pues a través de los oráculos, este pues hago contacto con el mundo exterior y con todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, es una de las maneras en que puedes mantener esa paz interna, esa armonía, esa felicidad, ese bienestar. Este, Obviamente, este, si no estás en Ucrania huyendo y, bueno, el bombardeo, no, me refiero, pues si estás en un país violento como lo es México o lo son casi todos los países de Centroamérica, ahí me refiero sobre todo a Honduras y Nicaragua. Este, entonces, bueno... Por eso, justamente, estaba viendo estos documentales. Porque se tiene que ver la causa de por qué ha surgido toda esta violencia, ¿no? Y esta desigualdad social, etcétera. Y bueno, por eso me quería informar. Muy bien, vamos a dejar, como decía, la política, si se puede, a un lado. Vamos a ver qué nos piden trabajar esta semana. Los Ángeles, la Corte Celestial, nos dice, para esta semana, Dios... Ah, se me olvida que no Ya, ya chequeé No puedo afocar, afocar más cerca O sea, si lo pongo acá Queda fuera de, de foco Y no lo puede afocar la cámara Entonces, bueno, desgraciadamente Hasta acá llego Y pues tengo que sacar un poquito La, la carta para poder leerla Y dice God, dios Step out of the way and surrender Any need of, for control me hago un lado y me uh, me doy por vencido digamos es otra la palabra que estoy buscando uh, oh, oh, eh, renuncio a cualquier tipo de control in order to make room for God's healing love to flow through me and this situation para que haga lugar para que el amor sanador fluye a través de mí y esta situación. Entonces, bueno, nuevamente, eh, me hago a un lado y me rindo eh, ante la necesidad de tener control y eh, uh, hago espacio para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y esta situación. ¿Ok? Entonces, bueno, es realmente... Pedirnos una fe absoluta en que Dios va a resolver cualquier situación. ¿no? Y el control es algo que, bueno, siempre ha rozado mucho mi vida, no de una manera personal, sino la gente que me rodea. Y he aprendido que el control va ligado al miedo, eh, que la gente que controla tiene miedo y por lo mismo el controlar, ellos creen que les brinda una cierta seguridad, ¿no? Lo cual, pues, es erróneo. Y hay que aprender a fluir con la vida, a tenerle fe al proceso de la vida y tenerle fe a la divinidad misma, quieras llamarla Universo, Dios, Buda, el nombre que le quieras poner, este, confiar en esa fuerza poderosa. Y que estamos en... en, en en sus manos a fin y al cabo, ¿no? Es lo que hacemos desde un punto de vista cristiano, de que decimos me encomiendo a Dios, ¿no? Decir, ok, tú estás a cargo y mi vida está en tus manos, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos la semana para ver qué es lo que dicen las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, bondad. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Uriel, Ayúdame a ser bondadosa o bondadosa en mi vida, Empezan, <coughs> perdón, empezando conmigo misma, conmigo mismo, y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy buena, yo soy bueno. Entonces, bueno, nuevamente el recordatorio, siempre empezamos por nosotros mismos, ¿no? Y esto es importante, esta carta de, de ser bondadosos, ser buenos, este... Empezando con nosotros mismos, ¿no? Hay veces que exigimos mucho de nosotros y de hecho nos flagelamos un poquito. Voy a estar tosiendo porque está sumamente seco el ambiente y hace mucho calor. <coughs> Perdón. Entonces, bueno, eh, el, el ser bondadosos es el reconocer eh, el avance que hemos tenido. Como comentaba en otros videos, hay veces que la vida nos presenta un escenario muy similar repetidamente. Refiérome a dinámicas familiares ¿no? o de pareja. Pero esto es, no significa que no hayamos trabajado o superado esta situación, sino es más bien como un espejo para dejarnos ver, mira, antes reaccionabas de esta manera. Por decir algo, antes hace, no sé, cuatro o diez años reaccionabas con una tristeza absoluta, que llorabas y te deprimías y te sentías este, impotente ante la situación, no sabías cómo resolverla. Y hoy en día puede ser que igual te entristezca la situación, pero no te afecta tanto y sabes aparte cómo resolverla para que no te afecte tanto y para que el bien mayor de todos los involucrados se haga presente. ¿no? Entonces, bueno, tal vez las personas siguen reaccionando igual, tienen las mismas este, situaciones, pero tú eres quien ha cambiado. De eso se trata un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, ser bondadosos, ser generosos con nosotros, ser buenos, el apapacharnos, el querernos, el mostrarnos que nos consideramos seres amados y valiosos. ¿Ok? Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice Pasión Coraje Y dice Arcángel Ariel Ayúdame a contactarme con mi pasión ante la vida con el coraje de una fiera ante sus cachorros No desistas, no te distraigas Amén Entonces, bueno, esto es un poquito un recordatorio ¿No? este Hay veces que justamente por esta negatividad y por todas las situaciones, igual que con la pandemia, ¿no? que llegamos a un punto que dices, ya, ya estoy harto, ya me cansé, ya... Y pierdes un poquito la inspiración, ¿no? diciéndolo de una manera muy ligera. Pues esta inspiración pues es la pasión ante lo que haces, o ante la vida misma, como dice la carta. ¿no? Yo, gracias a Dios, con la pintura he encontrado realmente algo que me apasiona, pero tengo que ser sincero, hay veces donde por sucesos externos también de repente me frena algo esa pasión. Entonces tengo que volver a reencontrar la pasión y no sé, decir ok, voy a pintar una pintura nueva y por qué la voy a pintar y qué es lo que me apasiona acerca de esta pintura. ¿no? Y entonces vuelvo a encontrar esa pasión para volver a pintar con la misma pasión, con la misma con el mismo amor, entusiasmo y demás, ¿no? Y esto lo puedes plantear a diferentes niveles. Puede ser una relación de pareja, una relación familiar, una amistad, eh, tu relación con el trabajo, uh, lo que se te ocurra, ¿no? Lo importante es que sepas como individuo qué es lo que te apasiona y eso es preguntándole a tu corazón y, bueno, pues tú lo sabes, ¿no? Es como qué sé yo, escuchar una canción, pues dices, ay, me, me gusta, me apasiona, ¿no? Soy fan de tal cantante o tal grupo, o una película, igual. Pues lo mismo es con cosas en la vida, es diaria, ¿no? Pues me apasiona, qué sé yo, cocinar, ¿no? O que es, hay miles de cosas que nos pueden apasionar. Hay gente que se apasiona por... Trabajar altruistamente y ayudarle a los demás Hay otros que no Ah, pues me apasiona hacer mucho dinero ¿No? Y ser buen comerciante oh, este, Pues órale, ¿no? Haz tu plan de negocio Entonces, bueno este, Es de encontrar esa pasión ante la vida misma Lo que nos piden en esta carta Y viernes, sábado y domingo La carta dice Crecimiento Conciencia Miren, ya no fue acá para nada la, la cámara. Bueno, y es el Arcángel Satkiel y dice, Arcángel Satkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. ¿Okay? Entonces, bueno, dentro de este crecimiento espiritual que estamos teniendo en este viaje llamando vida, pues normalmente... Pedimos que las experiencias que nos escogimos y si permites la idea de varias vidas antes de nacer yo tengo la convicción de que hacemos un contrato de vida donde decimos ok quiero vivir esas experiencias porque quiero crecer en ese sentido espiritualmente y quiero apoyar a estas almas en que realicen también sus misiones etcétera se convierten en las amistades o algún pariente entonces si no escuchamos a veces los mensajes angelicales y si somos como muy animales digamos menos espirituales entonces a veces la vida nos forza a vivir esa experiencia porque pues la pedimos entonces pues ahí está ¿no? Entonces, pues por eso la carta dice que sean sutiles y amorosas las experiencias, ¿no? Que no sea este tan fuerte la experiencia, sino que sea lo suficientemente se haga lo suficientemente presente para que ten, lleguemos a entender el mensaje y tengamos ese crecimiento espiritual. De, ok, ya entendí, ¿no? Y no tenga que ser algo traumático o, o fuerte o negativo, ¿no? Pero sí he visto que la vida, pues si no atiendes, pues te forza a ver, digamos de alguna manera. Te doy un ejemplo, este, pues ahorita mi madre este, se puso muy enferma y se enfermó porque pues no estaba tomando suficientemente agua, no se estaba hidratando. Eso Es un malestar de la gente de la tercera edad muy fuerte ella sabe que debe de hidratarse, no lo hizo, se le bajó la presión probablemente, de hecho, tal vez dobleteó una pastilla contra la presión alta la cuestión es de que pum, se derrumbó, se cayó, se lastimó las piernas y uh, bueno, no pasó a mayores, se le hidrató a través de un suero intravenoso estuvo así 24 horas, mejoró, al día siguiente ya pudo pararse, incorporarse eh, a, a caminar y estar dentro del hogar y poder comer y demás y bueno, fue rápida la recuperación gracias a este suero este pero es uh, para mí una señal que mi mamá como persona se descuida mucho y aboca su atención al 100% a mi papá, a su pareja ¿no? y entonces el universo le está diciendo, oye Fíjate, te estás descuidando tú a ti. Entonces es cuando enfermamos, es cuando tal vez tenemos un accidente, porque la vida nos pone una pausa para que reflexionemos, para que nos caiga ese 20. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, normalmente si no nos cae el 20 porque no captamos el mensaje, entonces cada vez son más abruptas o más fuertes estas advertencias y no es para asustarte pero sí funciona entonces por eso pedimos que nuestras experiencias de crecimiento espiritual sean sutiles y amorosas ¿no? y que tengamos la capacidad de tener esa antena parabólica abierta para rápidamente captar el mensaje de los ángeles y, uh, y no tener que sufrir una situación ¿okay? Muy bien. Por último, nuevamente, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice libertad. Así se ve la carta. Bueno, ya no la voy a sacar. Y uh, esto me recuerda un poquito porque veo que está el torso al desnudo de estas mujeres. De la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? o de la falta, falsa, perdón, moral, de los gringos en las redes sociales, de que si subo un, un, una pintura con un desnudo y se pueden ver los pezones de una mujer, bueno, me lo cancelan como si fuera una red de pornografía, ¿no? Este, Pero, y es en Instagram también, pero luego tienen sus cuentas de OnlyFans, ¿no?, Así como, ah bueno, si pagas entonces no hay problema Y entonces se volvió totalmente pornográfico el asunto y no hay problema Pero bueno, este, la, este, la libertad en general Para mí es una libertad en varios sentidos Puede ser la libertad espiritual La libertad emocional La libertad intelectual Entonces, sobre todo la inte intelectual Pues muchas veces se ve en las películas que cuando, no se sé, toman prisioneros de guerra o meten a alguien a la cárcel, que aunque estés confinado en un espacio muy pequeño físicamente, pues todavía tienes la libertad de pensamiento, ¿no? Y uh, tal vez no lo puedes exteriorizar por el régimen en el que estás, pero pues puedes seguir pensando lo que piensas, ¿no? Ese es una, un ejemplo de que nunca perdemos en realidad nuestra libertad. Y bueno, es un tema un poco extenso, igual la libertad en relaciones de pareja, ¿no? Mucha gente confunde que van a perder su individualidad, como fue el caso de mi mamá, ¿no? Con, hacia mi padre, por mal llevar la situación, pero también fue por una malinformación... Para esa generación, ¿no? De que era una relación de pareja o un matrimonio. Que es, digo, es un tema muy, muy vasto. Pero bueno, dando esto como ejemplo, muchas personas por eso no quieren tener una relación de pareja porque piensan que se va a perder esa individualidad. Y, y está mal entendido. Porque realmente, cuando eres un ser pleno, absoluto, como individuo, y te encuentras a otro ser similar, entonces simplemente comparten esa riqueza individual y es lo único que pasa, pero no te pierdes como individuo. ¿no? De hecho, te complementas y haces una unión. Pero des, dentro de esta unión, pues algunas personas, en este caso nuevamente mi madre, se pierden. no Y, y eso es... Un Digo, está mal, pero es un mal aprendizaje también. Este, entonces, bueno, valoremos nuestra libertad, <coughs> perdón, y celebremos nuestra libertad, ¿no? que es nuestra, es propia, y reconozcamos que tengamos tenemos esa libertad. esa libertad también tiene que ver con el libre albedrío, en cuanto a la fe, para terminar el círculo, de que Dios nos puso el libre albedrío de ¿quieres estar en la luz o no quieres? ¿o quieres estar en la oscuridad? te doy la posibilidad de que tú escojas es una libertad ese libre albedrío ¿no? entonces celebremos la libertad en cualquier expresión o sí, cualquiera de sus este, variantes ¿no? Entonces, bueno, creo que queda bastante claro, creo que queda también claro cómo se van este, aunando las cartas. Nos están pidiendo, Dios nos está pidiendo suelta el control, el control tiene que ver con miedo. Cree en mí, cree en la corte celestial, cree en el proceso de la vida, todo está bien. Sé bueno contigo, sé bueno con los demás, es lo que pues siempre pongo en los videos. Sea amable, sea bondadoso, sea gentil, ¿no? Reencuentra la pasión que tienes ante la vida y tendrás un crecimiento espiritual y ped pedimos que sea sutil y sea amoroso y gocemos de nuestra libertad. ¿no? Muy bien, te deseo una muy bella semana. Espero que te encuentres súper bien. Te mando un abrazo de luz. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namaste.